Constitución Política de la República de Nicaragua Título Cuarto, Derechos, deberes y garantías del pueblo nicaragüense Capítulo Cuarto, Derecho de la familia Artículo 77. Los ancianos tienen derecho a medidas de protección por parte de la familia, la sociedad y el Estado.